La Policía Nacional apresó este jueves a dos jóvenes identificados como Darlin Miguel Polanco, de 18 años de edad, y Alejandro Durán Polanco, de 20 años. Ambos acusados de sustraer varias puertas en una residencia ubicada en el sector Vista al Valle de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Mientras eran conducidos al Comando Noreste de la Institución del Orden y ser cuestionados, se negaron a ofrecer mayores detalles en torno a lo sucedido. No fui yo, ¿no? ¿Y por qué tú estás preso, mijo, entonces? Dime. Oye, porque yo me vi bien, no? bien con ella, más bien no con ella, pero no fui yo nada que me la robó. ¿Y, ¿Y quién se la robó yo? ¿Mm? ¿Quién se la robó? Yo no sé, que yo la moví fuera de mi casa. ¿Pero, ¿Pero ¿quién, quién es, es ella? ¿Quién te dijo que la moviera, entonces? Residen en el referido sector y fueron apresados en las inmediaciones del Centro de Corrección y Rehabilitación Vista al Valle, en esta localidad. Para NTN.